Yeah. Gia, que estudios, 593, ah, ústapate conmigo y yo soy. Escápate conmigo, tú y yo solo somos amigos No importan los testigos, solo si te deja llevar Escápate conmigo, tú y yo solo somos amigos No importarán los testigos, solo si te deja llevar Escápate conmigo, tú y yo somos amigos, yo soy tu bandido Tú eres mi bandida Aunque tu marido No sepa que eres mía Hoy brindo con champaña aguardiente y con tequila sí, Vivamos un cuarto Donde no nos puedan ver Que hoy lo comenzado Terminamos en el Conmigo. Tú y yo solo somos amigos, no importarán los testigos, solo se te deja llevar. Déjate llevar, en tu la tentación, como Adán y Eva, pecando haciendo el amor. Mami cuando tú quieras salir Me llamas mami cuando tú quieras salir Escápate conmigo, tú y yo solo somos amigos No importarán los testigos, solo se te deja llevar Escápate conmigo, tú y yo solo somos amigos No importarán los testigos, solo se te deja llevar